Hoy te vengo a mostrar un tutorial para construir dos bobinas que de colocarlas en tu auto, precisamente en los bornes de la bobina, de los bornes de la batería, perdón, vas a conseguir un ahorro de nafta por un lado y vas a conseguir que tu coche se comporte de manera superior a.. A, a, a lo que ya se comporta, ¿no? o sea, vos tenés el coche que tengas, así sea un R12, así sea un Lamborghini, así sea la Ferrari, así sea lo que sea, es más, estas bobinas se pueden poner en cualquier tipo de vehículo, ya sea una moto, ya sea una lancha, un barco, un avión, lo que tengas, lo que tengas que use batería y un motor de combustión, estas bobinas lo que van a hacer es generar plasma, energía negativa, energía iónica y lo que va a provocar es que tu vehículo se convierta en una burbuja de energía iónica negativa esto quiere decir que tu vehículo va a pasar a poseer una inteligencia por un lado va a poseer mucha más fuerza de la que poseía porque ahora no solo va a tener la tracción de de lo que hace la corriente positiva sino que va a poseer la energía negativa y al ser iónica si tu coche está acá la energía va a llegar hasta acá ¿Mm? entonces tu auto va a pasar a ser activo no sé si te acordás de, de, de la serie de, del auto fantástico bueno algo parecido tu auto va a pasar a pensar por sí mismo evitándote cosas como posiblemente que pises a alguien tu coche se va a detener antes entre esas cosas tan fantásticas y espectaculares que nos trae el plasma de la fundación Keche también está de que el motor de tu auto va a pasar a tener una potencia increíble ¿Mm? vas a tener que vas a notar que en las pendientes vas a apretar menos el acelerador y va a tener más fuerza eh, vas a notar que la suspensión está mucho más liviana producto de que el plasma negativo genera como un efecto antigráfico en tu vehículo bueno las cosas que vas a notar en tu vehículo son un montón no te las voy a enumerar a todas porque lo vas a ir descubriendo vos a medida que lo hagas e interactúes con tu coche. ¿Mm? Vas a descubrir que, que si al plasma le da las gracias, el plasma se va a comportar de una manera muy potente y si lo usas despectivamente, quizás notes pocos efectos. Pero que vas a notar alguno, vas a notar. Así que bueno, te quiero mostrar ahora los materiales para la construcción de las dos bobinas ahorradoras de combustible. Vamos a necesitar alambre de cobre de... Pueden ser varios calibres, empezando de 1,4 milímetros hasta 2 milímetros, está bien. Te voy a mostrar el alambre de cobre, acá lo que yo conseguí es un alambre de cobre de 2 milímetros. Por otro lado vamos a necesitar gas butano. Por otro lado vamos a necesitar un eje donde nosotros podamos bobinar estas bobinas. Los ejes pueden ser de impresora, este es un eje de impresora. Y si no, lo que encuentres que te sirva como para bobinar una bobina de manera que quede perfecta. ¿Mm? En este caso, bueno, tenemos un eje de... ¡Ay! Perdón. Un eje de... Un centímetro y medio por este lado y luego tenemos un eje de un centímetro en este caso vamos a usar el más gordito ¿Mm? más o menos entre un centímetro y dos sería lo que corresponde luego vamos a precisar un material que se llama termocontraíble, es una goma donde vamos a insertar las bobinas, en este caso es un termocontraíble flaquito, no es el que vamos a usar, así que bueno, simplemente es para que lo veas, esto vos lo calentás y se aprieta. ¿Mm? Entonces cuando ya tengamos las bobinas armadas metemos las bobinas dentro del termocontraíble y con un poco de calor hacemos que se apriete y ya se quedan ahí. Por otro lado vamos a necesitar un recipiente donde meter las bobinas, que pueden ser estos tubitos que ves acá, son tubitos eh, los que usan para hacer botellas de gaseosa. ¿Mm? Esto que ves acá es una botella de gaseosa que simplemente está virgen, no, no le han hecho nada, esto después lo inflan y te hacen la botellota. A la tapita le haces un agujerito que es por donde va a salir eh, el extremo del cable que vamos a meter en la batería. Vamos a necesitar una tarjeta, con esta tarjeta nosotros vamos a ir entre espira y espira insertándola para que las espiras se abran un milímetro y nada más así que bueno vamos a pasar por acá a la confección eh, las vueltas de la de la bobina eh, pueden ser las que sean las que vos quieras pero como estamos hablando de plasma estamos hablando de una energía que obedece, por así decir, a, a los misterios que nosotros siempre tuvimos como misterio, a los números divinos, por ejemplo, un número divino es el número 9, representa la energía. Nosotros lo que estamos buscando ahora es energía, por lo tanto, el número de espiras que va a tener nuestra bobina sería muy bueno que termine en 9, por ejemplo, que tenga 18 vueltas 18 vueltas si nosotros agarramos el número 18 sumamos 8 más 1 nos va a dar 9 ¿Mm? así que puede tener 9 vueltas que eso no lo veo muy bien porque va a quedar poquito así que con 18 vueltas está bien luego puede tener 27 7 más 2 9 así que vamos a empezar ahora con la bobina que va a ir al borne positivo. Esta bobina ha de ser bobinada en sentido antihorario. Cuando decimos sentido antihorario, estamos hablando del sentido en contra de las agujas del reloj. Entonces, si yo pongo esto acá, el sentido contrario a las agujas del reloj es Así, ¿no? Porque para este lado van las agujas. Entonces, yo voy a agarrar el alambre. Vamos a dejar como un pedacito ahí como para que quede sobrando. Y voy a empezar, lo doblo ahí, a enrollar en el sentido antihorario. Vamos a empezar con una vuelta.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 54 Bueno Acá tenemos 54 vueltas Y fíjense Todo lo que me alcanzó Y si vamos a comparar con el tubito Entra perfectamente Hasta sobra un poquito ¿Mm? Entonces Vamos a sacar Nuestro invento para nuestro invento nuestra bobina ahorradora bobinada en sentido antihorario para el borne positivo de la batería vamos a cortar con un alicate y ahí nos queda la bobina esta bobina así como la ven la vamos a tener que separar con una tarjeta para que las espiras tengan una separación de un milímetro. ¿Mm? Así que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, le vamos a ir haciendo así, como si la estuviéramos enrollando, y como verás, se está abriendo. Un milímetro. Esto hace que los cobres no, no se toquen, que cuando la quememos el fuego pueda entrar bien en la bobina, que no haya ningún problema, y que entre espira y espira se genere el plasma, o sea que los grafenos no se estén tocando. Así que bueno, vamos a separarla bien y vamos a pasar a confeccionar la bobina para el borne negativo en sentido horario. Para bobinar en sentido horario vamos a tener que ahora, vamos a poner nuestro nuestro reloj y como dijimos para allá sentido antihorario en cambio para este lado sentido horario las agujas del reloj giran para allá entonces vamos a dejar el pedacito de alambre que vamos a meter en el borne de la batería y ahora pasamos a enrollar en sentido horario o sea para el otro lado tenemos que llegar a 54 vueltas ya que 5 más 4 es 9. Así que ahí tenemos 1, 2, 53, 54, 54. Bien, ahora vamos a sacar esto. Y vamos a pasar a nano recubrir el alambre de cobre. Cortamos. Acá tenemos las dos bobinas. Parece... Ah, está un poquito más abierta. Bueno, vamos a pasar a nano recubrir las bobinas. El secreto para Nano recubrir las bobinas es pasarle la llama de gas butano de manera suave. De esta manera vamos a lograr Es fuerte eso es suave pasándole la llama suave vamos a lograr el grafeno cuando le pasamos muy fuerte lo que logramos son colores que por ahí no es lo que estamos buscando. Si bien los colores son bonitos, no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que la bobina se ponga negra, negra, negra. ¿Mm? Así que con una llama suavecita de abajo para arriba... ...vamos a pasarle varias veces sin detenernos en los lugares. ¿Mm? El cobre no se tiene que poner al rojo vivo. Tiene que ir tomando de a poco un color negro. Que lo que estamos buscando es el grafeno. El grafeno es el nanomaterial del futuro. Es lo que nos viene a mostrar nuestro amigo que Ahí vemos como ya la bobina comienza a tomar un color negro bien, ¿cómo la ves? que ponerle amor, mucho amor, porque en este momento los materiales se vuelven muy inestables y bueno, la intención favorece, así que si lo hacemos con mucha buena onda, vamos a lograr un mejor producto. Así que bueno, ahí estamos grafenando nuestra bobina ahorradora para el coche, la lancha, el yate, el avión, la moto. También se le puede poner a los generadores de electricidad para que trabajen con plasma y nos entregue mucho más amperaje. bien, podemos ver que se está poniendo negra, negra, negra no tiene que ponerse al rojo vivo recuerden, muy bien tiene que ser nomás las calentadita esto también, si bueno, si, si no tenés gas butano lo podés hacer con la hornalla de la cocina estamos hablando de de una llama suave a ver cómo quedó esto a ver, a ver, a ver, a ver cómo quedó esto Cómo lo es bastante bien ¿no? grafenado, grafenado podemos dejar que se enfríe un poco y volver a pasarle un poco la llama ¿Mm? cuantas más veces le pasemos la llama del soplete más capas de grafeno vamos a ir creando en nuestra bobina así que para toda la gente del mundo hoy por hoy tecnología Keyche siglo XXI de la mano del nuevo nanomaterial grafeno que nos va a brindar una cobertura de energía plasmática negativa en nuestro vehículo. Así que bueno, esto no es una broma, esto es verdad. Por más que parezca bastante simple, es así. Así que bueno, mucho mejor que sea simple y no complicado... Para que lo pueda hacer el nieto, el hijo, el padre, el abuelo y la abuela. ¿Mm? Como verán, la ciencia del siglo XXI es bastante fácil... Hay que ponerle mucha buena onda y cuanto más buena onda, más plasma y mejor va a trabajar nuestro dispositivo. Bien, vamos a ver cómo quedó. Bien, bastante bien, ¿no? Bastante negrita ni chiquitita, linda. Hay que tirarle amor, acuérdese. Una vez que tenemos nuestra bobina grafenada, nano recubierta, vamos a proceder a encapsularla. Vamos a doblarle el alambrecito. Y vamos a pasar a meterla en nuestra cápsula espacial. Con mucho cuidado. Eh, ahí tenemos algo que está trabando. Vamos a cortarlo. Ahí está. Bueno. Acá tenemos la bobina ahorradora, en este caso, si nosotros vemos, está en sentido horario. No, antihorario, perdón. Antihorario. Bueno, vamos a meter por el agujerito que le hicimos a la tapa. Ahí... Cerramos Y a la puntita esta que nos queda acá Le vamos a poner Un dispositivo llamado Terminal Este dispositivo Va a hacer que Nuestra Nuestra bobina barradora Quede bien Se lo ponemos ahí. A ver si podemos ver mejor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bien. Yo le doblé un poquito. Ahí. Así que ahora vamos a apretar. Muy bien, y luego vamos a bajar esto de esta manera, apretamos acá, apretamos acá, muy bien, y la vueltita esta que quedó acá, apretamos de esta manera. Esta vueltita que le damos acá es para que el plasma regrese, ¿Mm? eh, bueno, si le podemos dar un toque con el soldador de estaño, también, así que bueno, bobinas ahorradoras, ya te las mostré, ya sabes cómo son, la, esto se mete en el borne de la batería y no hay que hacer nada, simplemente conectar esto al borne de la batería. Bueno, querido amigo, querido amiga, acá te traje el tutorial, espero que, que lo puedas hacer pronto y que tu vehículo se convierta en un vehículo ahorrador de combustible y que comience a comportarse de una manera más potente. Así que bueno, dejo esto en tus manos, un abrazo, eh, te pido que te suscribas a mi canal. Y que le des like. Nos vemos. Hasta el próximo video. Chao.